Para enterarte de las subvenciones que tienes disponibles, debes seguir los siguientes pasos. Abrimos una ventana de Google y buscamos Base de datos, Nacional de subvenciones. Pinchamos en el primer resultado. Aquí podríamos buscar las convocatorias que hay. Sin embargo, nosotros lo que queremos es crearnos una alerta, por lo que vamos al apartado alertas. Lo primero que debemos definir es la dirección de correo electrónico en la que queremos recibir estas alertas. y establecer una contraseña para poder gestionarla, modificarla o cancelarla. Yo, por ejemplo, quiero recibir las alertas de mi municipio, por lo que pincho en Entidades locales, busco el nombre de mi municipio y le doy a Localizar. Selecciono todos sus entes. Si quisiera definir algún parámetro más, como por ejemplo la región de impacto, el tipo de beneficiario o el instrumento de ayuda, también podría hacerlo. Una vez definidos estos parámetros, le damos a guardar la alerta y ya está. Adiós.